¡Eso! ¿Qué dices, don Diego? ¿Cómo está, querido Grillo? Diego, Diego Buen Gulco, día. por si acaso, ¿sí? Por si hay, hubiera algún despistado que no lo conoce. ¿Qué dices, Diego, cómo estás? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Me ¿Recuperándose? Recuperado. Pequeño, pequeño cachetazo de la vida. Eso. Pero ya está. Sí. No, o sea, lo que no te mata te fortalece, dicen algunos amigos. Todo tranquilo. ¿Verdad? Sí. Qué bueno. Sí, ¿Comemos sí. pipoca? Comemos pipocas, nos sentamos en las butacas y vamos a ver... ...algunas novedades para este, estos días que se vienen. ¿Empezamos? Adelante, directo? adelante, Bueno, tenemos para niños y grandes... ...la mejor película del mundo para chicos... ...este sábado a las 15.30 en la Cinemateca... ...la está presentando eh, una gran escritora infantil... Eh, ...Mariana Ruiz, Mariana Ruiz Romero... ...la autora de toda la saga de cuentos de Uma... ...o novelitas de Uma, que ya son como 10 que va recorriendo todo el país con este personaje, tiene, creo que, no sé, 30.000 libros vendidos, una cosa bárbara. Es muy simpática, muy buena gente y además le encanta el arte, de hecho está terminando un masterado o algo así sobre arte para niños. Entonces ella va a presentar su mejor película del mundo de cuando era chica, que es Men in Black, Hombres de Negro. Eh, creo que tenemos un spot que eh, justamente va a venir. está saliendo? Sí, ahí se la ve a Mariana y ahora se van a ver pedazos de la película. Una comedia de ciencia ficción entre asquerosa y muy divertida. No, digo asquerosa porque aparecen unos extraterrestres medio feos y otros muy, muy lindos, muy tiernos. Eh, que está basada en una historieta con Tommy Lee Jones y eh, Will Smith. Y bueno, eh, va a presentar esta película y después habrá actividades creativas, eh, los chicos van a ser sus propios alienígenas, me contó, algo así. Así que bueno, es una oportunidad para pasarla muy bien en familia. ¿Esto es? Sábado a las 15.30 en la Cinemateca. Buenísimo. Y después continúa la, la velada con este encuentro con Mariana en un café cercano donde se puede tomar una merienda y hacer las actividades creativas. Buenísimo. Eso... Recomendado para niños, ¿no? Sí, Sobre sí. todo. Pero obviamente niños de más de 30, 40, 50 años, tampoco hay problema. También la ¿no? van a disfrutar. Yo esta película ya la vi mayorcito y me acuerdo que la pasé muy bien. Buenísimo. Ahí sí. está. El convite entonces en la cinemateca a las 3, ¿dijiste? Tres y media. Tres y media de la tarde. No se la pierdan, va a estar buenísima. Eh, la recomendación, ¿no? La mejor película del mundo de esta gran escritora boliviana. Sí. Full niños. Así es. Buenísimo. Eh, después, bueno, tenemos lo que creo que ya se puede estar viendo en pantalla, el gran estreno nacional de estos días, que es Pseudo, la película de Gori Patiño, con Cristian Mercado, Luis Yantesana, eh, Jorge Ortiz, eh, pues, Percy Jiménez, un, Están todos, un, un los, todos los grandes actores de por acá, eh, con, en una película de acción trepidante, un thriller policial... Muy entretenido. Que ¿Ya se, se estrenó se... esta película en Bolivia? Se está estrenando hoy. ¿Hoy se está estrenando? Sí, sí, sí. sí. ¿Antes okay. no, nunca se vio en Bolivia? Eh, no, hubo un preestreno estos días, que se llama una, una premier, ¿no? Pero... Porque hubo películas que por el tema de la pandemia después eh, las habían presentado y después tuvieron que interrumpir, me acuerdo? Claro, su... sí, sí. Pero mi... no es el caso de esta película. No, no, eso había pasado con mi socio, creo que con Fuertes, con algunas otras. Pero en el caso de Pseudo, si bien la tenían... Eh, Preparadas desde hace bastante, se terminó recientemente y bueno. Correcto. ¿Qui ¿Quién es Gori Patiño? Contanos un poquito. Gori Patiño, bueno, es el realizador, el director de esta película. Él también fue quien dirigió Muralla hace unos años... ...y toda esta serie, esta miniserie televisiva que es eh, La Entrega. Esta eh, es la que salió en una cadena internacional, ¿verdad? Sí, sí, también eh, ha estado en alguna plataforma... Y de hecho, Pseudo también, ya sí se estrenó en Estados Unidos en, en una de las plataformas. ¿En cuál? ¿HBO o en cuál? Creo que es HBO, no, no estoy buenísimo, seguro. No, bueno, No manejo tanto. Buenísimo. A él le encanta el tema policial, el thriller. El domingo pasado le hicimos una entrevista en Nada Que Ver. Qué bueno. Ahí estuvo contando un poco sobre... Milton Cortés, lo veíamos. Sí, Milton. sí, Milton Cortés. Es que me olvido, son tantos claro. actores y tan buenos. Y, y esto es acá, ¿no? Mirá, hay, sí, sí, hay claro. paisajes paseños. Es todo en... Sobre todo en la periferia, digamos, en los alrededores. No es en el centro-centro, no, no tiene la, la vista típica de Ligimani. De acuerdo. No es en ese sentido turística, Te muestra otra La Paz, un poco más por los costados. Qué bueno, qué bueno. ¿Es la historia de, diríamos? Es la historia de... De un asesino... A ver, ¿cómo lo digo sin spoilear? Por favor. De, de un asesino a sueldo y de un taxista. Ya. Que... Como que intercambiaran identidades. Bien, ok, listo, ya está. Ahí va la cosa, ¿no? Y hay toda una serie de personajes marginales y, y exmilitares eh, en algún negocio medio turbio, qué sé yo. Hay un poco. De buenísimo, todo. buenísimo. ¿Cuándo se estrena esto? Hoy, hoy se estrena. ¿Dónde? Así que corran a todas las salas, en las multisalas, en la Cinemateca, en el cine de su barrio, si todavía lo hay. En, está en todo ¿A nivel el, nacional? Sí, sí, sí En las salas comerciales y, y en las demás las recomiendas? Sí, sí, sí, sí Es bien entretenida, te agarra ¿Estuviste en el preestreno? Estuve en otra función previa que hubo Ajá, bien sí. O sea, ya sabes de qué estás hablando sí, sí, ¿La sí, recomiendas? Sí, sí, altamente recomendable? Sí, sí ¿Cuántas ah, pipocas le pones? ¿De uno al cinco? ¿De uno al cinco? Sí Cuatro Epa, bueno, bueno, buenísimo. Ahí está. Seudo. Así es como se llama esta, esta película que se va a estrenar a nivel nacional hoy, hoy dijiste. ¿no? Hoy. hoy. En todas las salas de Bolivia estará esta superproducción. Caramba, qué impresionante. ¿no? Hay unas imágenes buenísimas. Sí, en el cementerio bueno, general. Bueno, sin duda por todos lados. Te invitan, lados. ¿no? Te invitan sí, para, sí. para ir a verla. Va a estar buenísimo, ¿Sí? Seguro. Bien, buenísimo. Qué buena noticia. Y finalmente... Eh, hablamos también de otro estreno pero muy diferente y con dos funciones eh, muy particulares eh, exclusivas por ahora que es un documental sobre este gran artista boliviano uno de los más importantes del arte contemporáneo que falleció ah, todo la, claro con todo el tema de la pandemia y demás hace poco. Roberto Balcárcer, ¿no? Sí, sí. Gran artista plástico. Sí, tremendo hombre de, del arte. Un tipazo, además, un fuera de sed. Sí, sí, sí. Y bueno, este es un documental que hizo un colega muy reconocido, tuyo, sí. el Roberto Dotti. Ah, mira Roberto, sí. qué bien, qué bien, eh... qué lindo. Lo ha hecho en Santa Cruz, entiendo, y bueno, se está estrenando mañana en la Cinemateca a las 7 de la tarde y hay otra función el sábado en la Universidad Católica. No, no sé muy bien dónde ni los por detalles. qué en la Católica, pero ¿A qué bueno. hora? Eh, supongo que también es a las 7. ¿Ya? Sí, así que a todos los amantes del arte y a toda la gente que ha conocido y ha querido a Roberto Barcárcer, los invitamos a a compartir esta, este documental este homenaje que por lo que se ve en este avance eh, está muy interesante qué bueno eh, todo un personaje sin duda Roberto que por cierto ha fallecido no hace, sí. hace poquito no, sí, no hace, hace mucho un año exactamente un poquito más. ahí está entonces bueno es, es este ...este estreno que se está justamente realizando este viernes, ¿no? El viernes. El sí, estreno, el, viernes, el viernes, en viernes en la Cinemateca a las 7 y el sábado en la Universidad Católica. ¿Esto no sale en megas, eh, multis y tal? No, no, no está en el circuito comercial. Ojalá lo pusieran. Pero Señores, no. tienen 20 salas, dediquen una a una. las cosas diferentes. Cierto, cierto, cierto. Eh, ¿qué, ¿Qué duración tiene este documental? ¿Lo viste? No, no, no, ¿no, no, no lo he visto. Tengo muchas ganas de verlo y bueno. Vas a estar quiero estar. ¿En Cinemateca lo presentan mañana, mañana y, y queda después en cartelera o, o lo...? Por levantan? ahora no, son solamente, que yo sepa, son solamente estas dos funciones, que es una cosa, por eso es medio curioso, ¿no? te, te deja con ganas, Cierto. porque no, hay, no es fácil promoverlo y hacer que la gente se entere y vaya. Y después poder ir uno, ¿no? Si justo ese día no podías por de algo. De acuerdo, de acuerdo. Ojalá se, se quede en cartelera, ojalá sí. se amplíe además a, a otros públicos porque definitivamente es un personaje necesario para tenerlo en cuenta sí, cuando, sí, cuando sí. se repasa el quehacer artístico eh, de nuestro país. ¿No? Un personaje Roberto Valcárcel. Bien, eh, Don Diego, ¿algo más? No, eso es este fin de semana, eh, estamos empezando septiembre, que es un mes que trae varios estrenos nacionales que son muy importantes. Teníamos otra más, ¿no? Boliviana, ¿qué era? De hecho son dos, bueno, a fin de mes eh, se va a estrenar la más importante en el sentido de que viene ganando premios en todos lados, que es Utama. Utama. De, sí, de Alejandro Loaiza, eh, una hermosa película. Que se estrena cuando no tienes todavía eh, la fecha. Se estrena el último jueves de septiembre, ¿no? no me acuerdo la fecha, debe ser 29 creo que es. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh, me parece que ahí se estrena. Y esa sí queda obviamente en cartelera. Sí, sí, sí, esa viene a cartelera. Es, Mira, esa película, para simplemente señalar algo, bueno, ha ganado el Sundance, eh, que es el premio de cine independiente norteamericano más importante de, de todos. Ha ganado otro montón de premios en todos lados, desde Japón hasta Holanda, desde Transilvania, a donde, a México, de España, lo que sea, en todos lados. Y en Francia, por ejemplo, se la estrenó comercialmente. ¿Sabes en cuántas salas estaba cuando se estrenó? No. Más de 80. Imagina. Imagínate. Impresionante. Eso en Francia. Esperemos que acá en Bolivia le den unas cuantas, ¿no? seguro Utama es como Utama se llama esta, Utama esta a fin de mes y, y la en, otra y en el medio no sé bien la fecha y no tengo mucha información hay una película que si no me equivoco viene desde Cochabamba es una comedia sobre un muchacho que se vuelve luchador de lucha ajá, libre ajá. pero no tengo más detalles estaba esperando información no me llegó así que bueno eso. Estaremos atentos, sí, seguramente. Esperemos es un, que más es, adelante es, podamos socializarlo. Sí, es sí. un mes lindo e interesante para el cine boliviano. Buenísimo. Diego, que estés bien. Igualmente. Que te repongas al mil ciento. Y el jueves te esperamos acá, como siempre. Muy bien. Muchas ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas Muy gracias, bien. gringo. Saludos a la audiencia y disfruten el buen cine.